Bien, pues por fin llegamos al último vídeo de este breve curso de Moodle, en el que vamos a ver la parte más complicada, que es cómo solucionar el problema de no poder subir archivos de más de 2 megas. Esto lo vamos a solucionar pues, simplemente utilizando un disco en la nube externo, como puede ser el drive, como puede ser el Dropbox o cualquier otro que vosotros tengáis, y cogiendo enlaces desde ese disco en la nube hasta nuestra aula virtual. Y como siempre antes de, de empezar entramos en nuestro Moodle y cuando estemos en nuestra aula probando Moodle, pues activamos la edición para poder introducir los enlaces. Y a continuación pues nos vamos a Google y pulsamos en el drive por ejemplo o en cualquier otro disco que virtual que vosotros tengáis una vez que os logueáis en el drive con vuestro usuario y contraseña yo ya me logué pues podéis subir archivos para subir archivos recordad lo que tenéis que hacer es pinchar en un archivo que tengáis en el escritorio en cualquier carpeta y soltarlo encima del Google Drive y automáticamente pues os lo va a subir ya como veis estoy haciendo algo muy ligerito que... entonces lo normal si es quiero eh, enlazar estos archivos que son más grandes eh, con mi eh, aula virtual es que primero lo suban yo he subido aquí un vídeo, he subido un archivo de audio, un par de vídeos, un texto es lo que tengo para poder enlazar en la clase entonces una vez que tengo aquí lo único que tengo que hacer es ir al curso una vez que tengo la edición, pues añadir una actividad o un recurso, que es lo que estuvimos haciendo estos últimos días, y vamos a seleccionar, dentro de todas las opciones que tenemos, etiqueta. ¿Mm? Y entonces dentro de etiqueta le vamos a dar a agregar, y nos va a abrir una ventana, en la cual vamos a poder poner pues, el texto, en el, cual el texto de otras veces, pues, una etiqueta. Esperamos a que cargue, y una vez que cargue, pues lo único que tenemos que hacer es poner el enlace ¿sí? vamos a elegirlo. Un like, pues a esta la marcha imperial de star wars que tengo aquí vamos a elegir conseguir un link ¿sí? y veis que pone cualquiera que tenga link puede ver lo seleccionamos lo copiamos nos vamos a nuestra aula virtual le damos a enlace Primero ponemos, pues, marcha imperial, Star Ghost. así como veis, seleccionamos el texto y le damos enlazar. Y ya veis que pone introducir url, pegamos lo que copiamos antes y creamos el enlace. Bien, ahora ya veis que aparece un enlace, vamos a corregir aquí, que le puse start en vez de Star y lo ponemos visible que muestre guardemos cambios y regresamos al curso esperamos a que cargue y vamos a ver lo que sucede bueno pues vemos que aparece un enlace a Star Wars ahí lo tenemos en el virtual y nos permitiría ver el vídeo le vamos a dar para atrás ya ve me funciona ...y que no nos precisa ningún nombre de usuario y contraseña para entrar. Por ejemplo, si quisiéramos enlazar pues, un archivo de texto... ...este vídeo eh, pesa sobre unos 12 megas, superior a los 2 megas que hemos visto. Vamos a ver cómo enlazamos un vídeo de YouTube. Vamos a elegir en este caso, en vez de etiqueta, vamos a elegir URL. Elegimos el portal Sagan... Lo tenía ya seleccionado y buscado en YouTube, y dentro de esto podemos elegir compartir. Veis que ya os aparece una etiqueta subrayada, le damos a copiar, nos volvemos otra vez a nuestro curso y agregamos la URL. Bien, nos va a llevar de nuevo, nos va a tardar un poquito en cargar la página, ¿vale? Y también ponemos el nombre, está. Wars, eh, perdón, Star Wars no, este era uno de Cosmos y metemos pues la URL eterna la pegamos aquí pegar ya la tenemos guardamos cambios y regresamos al curso a ver cómo nos coloca esta URL bien, ya veis que os pone un enlace también a una página web. También podemos añadir el vídeo directamente. Vamos a volver a hacerlo. Con la etiqueta. Le damos a agregar. Esperamos a que cargue. Y a continuación lo vamos a añadir aquí. Fijaros que aquí tenéis multimedia. Tenéis imagen. Lo voy a añadir como multimedia. Me pide que le inserte la RL, que ya la tengo pegada de antes, entonces ya no necesito volver a ponerle. Insertamos nombre, de nuevo Cosmos, e insertamos multimedia. Ahí lo tenéis. Guardamos cambios y regresamos al curso. Y aquí veréis que hay una diferencia con lo que hicimos antes, que era pegar un enlace que nos llevaba a una página externa. Aquí veis que se ha puesto el vídeo directamente, para mí me parece mucha mejor opción porque es eh, más visible o queda más eh, eh, una mejor apariencia para el curso. Bien, y así podemos enlazar cualquier tipo de archivo, por grande que sea, que nosotros tengamos colgado en nuestro disco de virtual o que lo tengamos eh, en YouTube para com completar y hacer más agradable nuestra aula virtual y llenarla de contenido. Bien, y eso es todo, veis que aquí parece descentrado, eh, simplemente con desactivar edición debería hacer bien ya, vamos a probarlo, que nos queda bien, ahí lo tenemos, perfecto, nos queda ya colocado en nuestro curso. Podemos agregar así cualquier tipo de archivos etc. de, de vídeo. Espero que os haya sido útil el curso y cualquier duda que tenéis, utilizar el foro para poder preguntarla. Muchas gracias y hasta la vista.